Iniciamos en este eh, momento la, la sesión del Observatorio eh, Ciudadano correspondiente al 24 de julio del año 2021 y eh, eh, hoy trataremos el tema pues que está en todos los medios relacionado con el, con el corte que hizo el alcalde de la señal de una cablera y también del internet en Guanajuato. Pues eh, yo les quiero comentar que resulta que estaba como todos ustedes este, pues eh, iniciando el día del 14 de julio cuando nos dimos cuenta eh, que en, en las redes sociales de que se, el alcalde estaba junto con el director del jurídico y con el director de desarrollo urbano y otras persona, personas que trabajan en la presidencia municipal, estaban transmitiendo en vivo el, el corte de, de una eh, cablera. Eh, con, eh, entendimos después que era porque no han pagado el derecho de la vía pública y como sabemos que ese asunto pues es un delito según lo, lo establece la legislación y también como sabemos que tenemos eh, la obligación como ciudadanos de de denunciar cuando nos conste un delito pues Javier eh, Esparza, secretario del observatorio, eh, lo invité a que se presentáramos una denuncia y le pedimos al licenciado José Roberto Saucedo Pimentel que nos asesorara en todo este eh, procedimiento para hacerlo correctamente. Eh, les quiero comentar que no lo hicimos en nuestra calidad de miembros del observatorio ciudadano de Guanajuato, sino como ciudadanos. Y para. Eh, eh, hablar eh, más propiamente de este asunto le voy a pedir a, a licenciado Roberto Saucedo Pimentel a quien le damos la bienvenida a esta parte de la sesión del observatorio para que eh, nos dé su punto de vista sobre este asunto que le plantearon y que nos está asesorando, muchas gracias licenciado. Gracias por su apoyo abogado, muchas gracias eh, su apoyo. Muchas gracias a ustedes por la confianza y por la invitación bueno, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente el deber jurídico de denunciar a quien le conste la comisión de un, de un hecho posiblemente delictuoso. Ciertamente, nosotros no, no tenemos la atribución de, de determinar que es un delito. Simplemente que se presuma la apariencia de un delito es más que suficiente para acudir. E incluso la, la normatividad establece que lo pudiéramos hacer ante un agente de policía, cosa que, bueno, legalmente es posible, pero nuestros policías, la realidad es que no están capacitados para recibir denuncias. Entonces, eh, lo que se hizo fue una denuncia de hechos por escrito, eh, se presentó ante la Fiscalía General de la República, porque es la, la, la Fiscalía competente por tratarse de un, de un tipo penal establecido en legislación federal, concretamente en la ley de telecomunicaciones. Este tipo penal establece que se puede sancionar de uno y hasta ocho años a quien dañe, altere, suspenda servicios de, a través de telecomunicaciones, como fue el caso. Entonces, aquí algo que, que reflexionábamos es que en realidad sí nos consta que se cortó la señal, porque muchos la sufrimos directamente, su servidor, por ejemplo, soy suscriptor de esa compañía, de Megacable, y estoy al corriente en el pago de, de las mensualidades, y bueno, se, se cortó la señal. Y otro elemento también que nos consta es quién fue el autor. Porque el señor alcalde se encargó de salir a los medios, e incluso en vivo estuvo en sus redes sociales presumiendo que tenía mucho tiempo esperando el momento de cortar la señal. Así lo presumió. Y algo que también llama la atención es que él afirmó que tenía una especie de autorización de un tribunal dio a entender esas, esa situación, nunca mostró nada, nunca mostró, eh, según pude indagar con gente incluso de la propia compañía, había un juicio de amparo que promovió la compañía precisamente para evitar el cobro y para evitar también los requerimientos del municipio en torno a, a, a este, ciertos permisos y se le negó el amparo a esta compañía, entonces bueno, perdió un juicio de amparo, pero dudo mucho que un juez de distrito, porque el amparo se tramita ante un juez de distrito. Dudo mucho que un juez de distrito le haya dicho al municipio, te faculto para que vayas y cortes la señal. Eh, eso sería realmente pues, muy inusual. Entonces, por esa razón, creo que eh, pues, la, de, la denuncia sí tiene que investigarse. La puede presentar cualquier persona, porque es un tipo penal que se persigue de oficio. Es decir, no implica que, que vaya y acude a, a, acude a denunciar quien haya resentido una afectación directa o la propia compañía, sino cualquier persona. ¿Por qué? Pues porque a todos nos consta que ocurrió esta situación. Y es importante también darle seguimiento por, por un tema que también es, es, este, es relevante y parece que quedó al margen. Operan varias compañías en el municipio con este servicio de internet y, y de televisión por cable. Y hay una en especial que tiene un adeudo mucho mayor que la de Media cable que es la empresa Telecom. Desde el 2018 se emitió una auditoría, los resultados de, de una auditoría de la Auditoría Superior del Estado, y en ese entonces, se, se, la, la, la recomendación y, la, mejor dicho, las observaciones fueron que el municipio había sido omiso en cobrarle a esta empresa en especial. Al día de hoy, el adeudo eh, es mayor a los 120 millones de pesos y no, no se tiene noticia de que se le haya cobrado un solo peso. Me acable que también a deuda, al parecer, eh, su deuda es de 35 millones, según lo, lo dio a conocer el municipio. Entonces, creo yo que como ciudadanos lo único que nos queda como suspicacia es, pues si se va a cortar la señal, pues que se corte a todas, ¿no? A todas las que deudan, eh, es decir, que se apareja la acción y, y no que vaya destinada nada más a una porque eso pareciera incluso hasta con la intención de tratar de, de, de darle preferencia a que prevalezca la otra. Entonces, bueno, es importante que, que se dé seguimiento en esos dos aspectos. ¿no? Uno, el abuso de autoridad y, y la posible comisión de una conducta ilícita del alcalde. Y segundo, el cobro a las otras compañías, y en especial a la que, a la que ya mencioné, porque efectivamente el municipio necesita recursos y ahí hay adeudos millonarios que hasta el momento no se han cobrado. Cierro mi comentario. Sí, silenciado. Algo te, que quería que resaltaras es que en la transmisión que vimos no se veía ningún ministro ejecutor de algún juzgado que estuviera ahí este, tratando de que se cumpliera la orden de un juez como lo sugiere. Después de haber ganado el asunto, pues debería haber alguien del juzgado verificando que se estuviera cumpliendo el designio del juez, ¿no? Y, y no se ve a nadie, a nadie. Es correcto. Eh, este tipo de adeudos se catalogan como aprovechamientos, están así, así regulados en la legislación fiscal para los municipios y se cobran en la, ante tribunales ordinarios, ¿eh? es algo interesante, eh, un impuesto, una contribución, un derecho, el propio municipio puede cobrarlo a través de lo que se conoce como la facultad económico coactiva, tiene lo que se llama el procedimiento administrativo de ejecución, sí. entonces esto implica que las autoridades fiscales no necesitan acudir a tribunales, pero en el caso de los aprovechamientos sí, es un caso en donde para poder cobrar necesitan acudir a un tribunal y tan es así que en el caso de la otra cablera de Telecom ya existe una demanda, una demanda ordinaria civil radicada en el juzgado segundo civil de aquí de Guanajuato. Sí. donde se le pretende cobrar el, el adeudo de más de 120 millones de pesos y lo que se busca es que eventualmente un juez, un juez civil sea el que determine si esa empresa está obligada a pagar o no y si no quiere pagar entonces se ordenará la ejecución con fuerza pública, de ese adeudo. Pero la ejecución en estos casos, eh, adicional al corte de la señal, que, que sí es posible jurídicamente, eh, cuando se va a cobrar una deuda, pues lo que se hace es ir a embargar. Claro. ¿Sí? Entonces, pues bueno, pues vamos, embargamos las propiedades del deudor, se pueden señalar inmuebles, se puede señalar la flotilla de vehículos, se puede señalar las cuentas de banco, se puede incluso intervenir la caja, porque es una, es una empresa que tiene mucho flujo de efectivo. Se puede intervenir la caja antes de cortar la señal. Porque al final de cuentas el corte de señal no garantiza el cobro. Garantiza que ya no se siga operando. Pero al municipio creo que lo más importante es recuperar ese dinero, cobrar ese dinero. Y pues la forma de hacerlo es embargando y luego Entonces, sacando remate los bienes. Entonces aquí efectivamente no hubo la intervención de ninguna autoridad eh, judicial. Todo fue de, de motu propio por parte del alcalde y de sus subalternos. Entonces esto, pues también nos, nos, nos este, da un poco de pistas de que fue una decisión, pues totalmente eh, ocurrente. Es decir, fue una ocurrencia más de esta administración y, y bueno, pues los que resentimos fuimos los ciudadanos, concretamente 17 mil suscriptores y, y, este, y a final de cuentas. La triste realidad es que el municipio no ha cobrado un solo peso, es decir, esta acción de, de corte del cable no sirvió para que las arcas municipales ingresaran un solo peso de ese adeudo que, que se anunció. Sí, bueno, y también quiero recordar que el Observatorio Ciudadano, les comento a ustedes, que tomamos la decisión hace algún, algunos días de que de sugerir que lo primero que tendría que hacer el nuevo ayuntamiento sería cobrar, pero cuando nosotros hicimos ese posicionamiento, no estamos invitando a que la autoridad viole la ley, sino a que lo haga por los causas legales eh, que están previstos en la legislación y eh, evidentemente esta, este acto que realizó es un acto arbitrario pues yo digo que hasta corrupto porque está haciendo algo que no tiene derecho de hacer, por eso eh, me parece que el observatorio deberíamos convocar a, a los ciudadanos, a ciudadanos que quieran a presentar denuncias para que el Ministerio Público, la Fiscalía, se dé cuenta que efectivamente hay un daño eh, social grande, pues, Sí, Pili, por favor. Quiero aprovechar que está aquí el abogado, excelente abogado. ¿verdad? Gracias. Oye, abogado, una pregunta. Curiosamente, es un acto arbitrario para mi gusto personal jurídico de Alejandro Navarro, ¿verdad? Mario Alejandro Navarro, Navar Navar Saldaña. Porque nunca lo puso a criterio, o a, perdón, no a criterio, nunca lo sometió a... a los cínicos y a los regidores, es decir... Nunca lo llevó a Cabildo esta decisión. ¿Qué procede en ese caso? Porque Cabildo no sabía. ¿Sabes tú? Eso no sabía. Es una decisión de él unilateral. Bueno, eh, una sola, un solo acto por parte de un servidor público puede generar diferentes tipos de responsabilidades. Aquí, bueno, eh, nosotros, bueno, ya, ya se presentó una denuncia porque ahí se, se estima que hay una responsabilidad penal. También puede haber responsabilidad civil. Sí, responsabilidad civil Alguien que es ya que haya resentido un, una afectación, un daño directo, si puede demandar a, a la autoridad, eh, en, pues concretamente podría ser incluso la misma empresa, porque estoy seguro que sí sufrió daños. Eh, y también puede haber la responsabilidad administrativa. Si esta decisión del alcalde tendría, tuvo que haberse sometido a, a consideración de ayuntamiento y no se hizo, eh, pues efectivamente se puede actualizar una responsabilidad administrativa. Esto obviamente bajo el supuesto de que hubiera tenido que hacer una consulta previa al, al ayuntamiento. Entonces aquí tenemos nada más un pequeño problema. ¿Quién instaura los procedimientos de responsabilidad administrativa? Las contralorías municipales. Y nuestras contralorías municipales son muy débiles. Y realmente a pesar de que presumen que tienen autonomía, la realidad es que no es así. Eh, los alcaldes tienen, pues, tienen la, última, la última palabra en las decisiones que tomen las Contralorías. Entonces, eh, pues sí, se puede intentar. Legalmente es posible que se les sancione a través de la, de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Pero materialmente, bueno, ya lo hemos visto, las Contralorías desgraciadamente no funcionan. Pueden sancionar peces pequeños, pero los peces grandes son intocables todavía en nuestro sistema. Entonces, bueno, pues a lo que le apostamos es a que la responsabilidad penal sí prospere, porque bueno, la fiscalía, al menos no está sometida al alcalde. Tiene cierta, bueno, tiene autonomía total en, en, en el papel, en la letra, en la ley. Lo que esperemos es que ejerza, ejerza esa facultad, esa, esa autonomía con total libertad, y si hay una responsabilidad penal, pues se ejercite, se ejercita la acción penal correspondiente. Sí, bueno, la... a Sí, pide. Para acabar el comentario del abogado. Oye, abogado, hace poco nuestro amigo Cuellar fue en México y denunció al fiscal del estado de Guanajuato, que se llama Carlos Amaripa, en que había contubernio en el tema con el fiscal general de la república, cuando fue a presentar Cuellar, su denuncia, que tú has sido un, un abogado solidario con Cuellar. Y hubo la denuncia en ese momento, y tengo entendido, que automáticamente después de denunciarlo allá arriba en Palacio Nacional, las famosas mañaneras, mandaron a la visitaduría a revisar los actos de la Fiscalía General de la República de Guanajuato por el contubernio que existía entre fiscal del Estado y fiscal general de la República. De ¿Qué hay de eso, José Roberto? Eso es muy pues, importante. Pero, sí, claro. Eh, a, a, acompañé yo a Arnoldo Cuella el día que presentamos la denuncia. Fue el día 2 de julio. Lo presentamos a la una de la tarde, eh, por protocolo interno, la, la delegación de la Fiscalía General de la República tiene 24 horas hábiles, en día hábil mejor dicho, para citarnos a ratificar la denuncia. Y bueno, eso fue un viernes, pasó el lunes, no nos marcaron, pasó el martes y hasta el, el martes por la tarde, después ya de 48 horas, pues se, se me encomendó ir a investigar qué había pasado, eh, cuando hice la investigación, sucede que a, las, a la una presentamos la denuncia y a las cuatro de la tarde, es decir, tres horas después, tres horas y fracción, el fiscal federal ya había votado nuestra denuncia. Es decir, con un oficio se la mandó a la Fiscalía del Estado, siendo que precisamente la línea de investigación principal sí. de quien estaba realizando la, el, el espionaje, pues en la propia Fiscalía del Estado, ¿no? Fue realmente una cuestión hasta de cierto coraje, de que, pues bueno, va un, le, le dice la autoridad a uno, confía en nosotros, ven y denuncian, nos, nos invita a denunciar. Cuando vamos nos ponen trabas, porque no a la primera nos recibieron la denuncia, batallamos, pero finalmente la recibieron. Y una vez que la reciben, no pasan más que tres horas y finalmente deciden deshacerse de la denuncia. Entonces sí, efectivamente, a raíz de la... De la, de la de la exposición de este caso que se hizo en la conferencia mañanera del presidente se, se mandó a la, audit a la visitaduría de la Fiscalía General de la República eh, hasta la semana pasada todavía estaban trabajando en la delegación porque hay serios indicios de que la delegación de la Fiscalía General de la República eh, pues está subordinada a la Fiscalía General del Estado hay cierto contuberne. entonces ojalá que esta denuncia que se hizo por parte de, de Arnoldo pues provoque cambios en la delegación porque lo que menos nos puede a los ciudadanos ayudar en este combate a la corrupción y, y, y a la inseguridad y, bueno, al delito en general, lo que menos nos ayuda es tener una Fiscalía General del Estado en contubernio con la Fiscalía General de la República en su delegación de Guanajuato. Sí, ayer que presentamos la denuncia, licenciado, eh, quien nos la recibió nos preguntó que si nosotros... Éramos usuarios de la red y yo le dije que independientemente que lo fuéramos o no, íbamos como ciudadanos, eh, en lo particular cada quien, Javier y yo, este, a, a presentar esta denuncia. Entonces sí se ve como que parece que hay eh, a lo mejor hasta cierta molestia de que, de que llevemos asuntos, pero todos tenemos obligación de denunciar. Es decir, no, no puede ser... Que en este país hasta se haga una consulta nacional para ver si se aplica la ley. Eso es absurdo. Cuando la ley nos obliga, nos dice que tenemos que denunciar cuando seamos testigos de un de hechos ¿no? a ver Lolita, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, licenciado Roberto Saucedo Pimentel, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, creo que es muy importante lo que estás eh, comentando, eh, Memo, eh, precisamente yo quería que por favor leyeran el artículo tal cual, porque creo que para que la gente sepa realmente por qué tiene uno derecho a, a, a denunciar, en, la, en el artículo no dice que seas usuario o no usuario, ¿sí? dice que tienes derecho a denunciar, ahora, si eres o no eres usuario, ¿en qué te afecta? Hubo Suspensión de, de bomberos, o sea, no había comunicación para bomberos y los mismos bomberos hicieron un desplegado donde ellos dicen que porque no tienen internet y no tienen teléfono, entonces no pueden recibir llamadas y dan un número particular, o sea, de alguno de los de los bomberos, me imagino voluntarios, dan su número para que puedan entrar llamadas, pero el, el para empezar, esa afecta Ahí a nosotros como ciudadanos, porque no podemos tener esa seguridad de que van a acudir a auxiliarnos. Está también por ese lado, está el hospital general, está la central camionera, o sea, de que nos afecta, de que nos afecta, aunque seamos o no seamos usuarios, en mi caso yo no soy usuaria, no vivo por aquella zona, yo soy de Pastita, pero sin embargo tengo familiares y yo para comunicarme con ellos también. No pude durante el día. ¿Por qué? Porque estaba, este, su, su teléfono estaba no, no funcionaba por la falta de, del servicio del cable. Entonces, yo creo que este, no, deberían de conocer por qué, por qué podemos hacer la denuncia. Entonces, sí me gustaría mucho que leyeran el artículo, o tú lo tienes Memo, creo, y que lo, sí. y lo pasaran para que se viera y, y vieran que no es un invento, o sea, viene la ley. Gracias. Sí, claro. Algo importante, eh, más que un derecho, es una obligación, ¿eh? así lo dice la ley. Eso, es eso. Es una obligación. Nada más voy a leer el primer párrafo, que es el que realmente nos interesa. Bien, bien, abogado, bien. Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de delito, está obligada, fíjense bien esta palabra, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de policía. Entonces, es un deber. ¿Y qué pasa si no denunciamos y nos consta un hecho? Bueno, teóricamente, teóricamente, lo comento. El Código Penal del Estado establece que quien conoce la, de la comisión de un delito y no lo denuncia, puede ser encubridor. Por ¿Sí? sí. eso les digo que eso es teórico, porque realmente yo nunca he visto un caso donde se le acuse a alguien por no denunciar. Al contrario, Oye, el Ministerio Público lo que pide es que no vayan y denuncien porque no quieren trabajar, la verdad. Sí, pero bueno. Sí, licenciado, te quería comentar, ¿nos podrías eh, eh, a, a, a abundar más, un poco más sobre este este dispositivo que está en el Código de Procedimientos Penales Federal, que existía ya desde antes, supongo que sí, ¿no? Es decir, yo creo que desde que en 1917 o no sé cuándo, ya existe una disposición que obliga a los ciudadanos a que denuncien los delitos. ¿No nos podías decir, hablar acerca de eso, por favor? Sí, este, no sé si escuchamos a la compañera de May Dolores. Sí, sí, Lolita, sí, por favor. No nada a... más también Gracias, gracias, licenciado. Eh, nada más también para comentar, también viene el artículo, ¿sí? Donde dice, si, si, si se comete el delito de, de, de la suspensión sí. de los medios de comunicación, también es importante que se lea. Yo considero para la gente que nos está viendo y que desconoce el procedimiento legal. O, o, los, claro. o las leyes, o los artículos donde viene esto, sí es importante que se lea también donde viene ahí, porque es un delito. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, efectivamente, el deber jurídico de denunciar este, está en todas las leyes procesales. En el caso de Guanajuato, eh, me voy a remontar a las dos anteriores. Antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvimos una vigencia efímera de la ley del proceso penal. Sí, cuando se instaura el, el sistema de oralidad penal, sí. eh, cada estado creó su propia ley procesal. Pero luego, desde el Congreso de la Unión, se decidió que debía haber un solo código. Y entonces, por esa razón, los códigos o leyes de proceso penal en los estados ya fueron abrogados. Ahorita, la única norma procesal en todo el país es el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de Guanajuato, entonces, sí teníamos este deber jurídico de, de denunciar. En la anterior ley, que era la ley del proceso penal. Y antes de la ley del proceso penal, existía el Código de Procedimientos civiles procedimientos Penales perdón para el Estado de Guanajuato. Y también traía esta previsión, es decir, siempre ha existido. Y la cultura de denuncia, les reitero, la propia autoridad nos invita a que denunciemos. Entonces, bueno, es una obligación del ciudadano. Eh, que no la ejerzamos, pues es otra cosa, ¿no? Y también no la ejercemos porque ocurre lo que ya les pasó a ustedes, Guillermo y Javier, Sí. Y, a, y a Arnoldo y su servidor hace ya bastantes días, de que cuando llega uno a la ventanilla de atención, eh, hay un pequeño filtro, es una, no sé si sea abogada o, o, o qué profesión tenga, hay una persona en la primer filtro que primero nos dice, voy a consultar con mis jefes para ver si se les recibo. Sí. Sí. Es lo que hacen, llaman, sí, sí. no sé a quién, y esta persona es la que tiene la decisión de si se recibe o no. Entonces, bueno, eso obviamente desanima al ciudadano a denunciar. Pero que están obligados ellos también a recibir las denuncias, pues están obligados. Ahora bien, ¿qué es? Eh, bueno, ¿cuál es el tipo penal por el que se está denunciando? Eh, los delitos no solo están previstos en los códigos penales, también en las leyes especiales pueden existir delitos. En el caso concreto, este delito no está en el Código Penal Federal. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahí. Es una ley especial y trae su capítulo de infracciones administrativas y también de delitos. De delitos obviamente en el ámbito penal. Y el artículo 306 que establece. Dice a quien dañe, perjudique o destruya cualquiera de las vías generales de comunicación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión a quien dañe cualquier bien mueble o inmueble usado en la instalación u operación de una concesión, interrumpiendo total o parcialmente sus servicios, será castigado con un año a ocho años de prisión y multa de siete mil a treinta y seis mil salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal. Si el daño se causa empleando explosivos o materia incendiaria, la pena de prisión será de 12 a 15 años. Bueno, si observamos, pues el texto es muy claro. ¿no? Eh, nos habla específicamente de ataque a las vías generales de comunicación, pero en su materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El servicio de internet pues es telecomunicación. ¿Sí? Queda claro. Ahora lo que dice es, quien dañe cualquier bien mueble o inmueble usado en la instalación u operación de una concesión, pues aquí se dañó el cableado. También los cables son bienes muebles. Estaban en la vía pública, pero son bienes muebles. Entonces, obviamente este daño tiene que ser ilegal. Si, por ejemplo, como lo comentabas, Guillermo, lo autoriza un juez y nos dice se le faculta o se le autoriza al municipio para que vaya y corte la señal, pues es obvio que al cortar la señal se va a dañar, se va a dañar el cableado. Pero ahí se hace sobre la base legal de que hay una autorización de un juez. Pero en el caso concreto, nunca vimos esa autorización. Si es en el caso concreto, todo parece ser que el alcalde amaneció inspirado ese día y dijo, bueno, pues hoy voy a cometer el escándalo del día, a la que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Bueno, pues se le ocurrió, llama a su equipo y se van y se dedican a cortar la señal en varios puntos de la ciudad. Entonces, esa, ese es el tipo penal por el que se denunció. Por ser una ley federal, pues es legislación que da competencia a la Fiscalía General de la República y por eso está ahorita en este momento en la cancha de la delegación de la Fiscalía General. Vamos a esperar la siguiente semana a ver qué decisión toma qué toma qué, qué decisión toma la, la, la, la Fiscalía General de la República. Eh, porque, bueno, ya también estamos acostumbrados a que salen con decisiones este, de todo tipo, ¿no? Como la que pasó con Arnoldo Cuellar. Cierro mi comentario. Claro. Sí, este, bueno, yo quiero hacer un paréntesis en este tema que estamos tratando para hacer notar que las normas han obligado a los mexicanos siempre a denunciar los delitos que ven que son testigos. Y ahora, el día primero de agosto, vamos a ver una consulta nacional para ver si se aplica la ley. ¿Cómo que si se aplica la ley? En todo caso, los irresponsables hemos sido los ciudadanos que no hemos denunciado los delitos que hemos eh, percibido. Solo quería eh, hacer esta acotación. Gracias. Sí, Carlos. Sí, gracias. No, pues creo que ha sido una muy buena intervención del de, de licenciado Saucedo. Creo que se aclaran muchas dudas. Simplemente el artículo 5 de la ley federal de, de, de, de eh, telecomunicaciones nos dice las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso uso o vía asociados a las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los sistemas de comunicación vía satélite, materia de la ley y, y los servicios que con ella se presten son de jurisdicción federal. Artículo 5 de la ley de telecomunicaciones. O sea, estamos en el campo federal y en ese sentido sería muy difícil pensar que el municipio tiene facultades para entrar en estos, en este campo y meterse con este tipo de instalaciones. No hay facultades para ello. Realmente, como dice Saucedo, el alcalde se levantó inspirado ese día algo sucedió con alguien, tuvo un desencuentro y decidió ir y cortar los cables de este, la red federal de telecomunicaciones en Guanajuato, de una concesión federal de telecomunicaciones en Guanajuato. Esto, como ya lo vimos, eh, queda perfectamente tipificado dentro del artículo 306. De, el mismo, de la misma ley de telecomunicaciones, es una conducta delictiva, nos dimos cuenta, yo me di cuenta, no sé, por ahí de las 11, cuando vi eh, un, eh, ¿cómo se llama? Pues como el de ahorita, un Facebook Live este, sí. del alcalde, precisamente, eh, anunciando con bombo y platillo que en esos momentos iban a cortar eh, los cables, probablemente, Saucedo ya no se dio cuenta porque le han de haber quitado el, el, el cable seguramente, se perdió la señal de internet, los que pudieron pues se conectaron a través del de teléfono celular, eh, pero, pero, pero aparte está festinado, yo quiero llamar la atención aquí por un caso muy inusitado e inusual, es como si un ladrón grabara el... Estuviera grabando el momento en que se mete una casa, sustrae algunos bienes y luego se sube una motocicleta y se va. Bueno, aquí el caso es el alcalde grabándose, transmitiendo en una plataforma como es Facebook todo el hecho. Queda ahí, ahí está. Y entonces lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo transmite, lo festina. Entrevista a sus directores, ahí al director de medio ambiente y, y ordenamiento territorial, el cual dice que efectivamente hay cosas, etcétera. Por cierto, nunca, nunca presentan una orden judicial para cortar. No la han presentado hasta ahora. No pueden tener esa, esa, esa, este, esa orden esa orden les puedo asegurar que no existe porque ningún juez federal se avienta a ordenar cortar los servicios a 17 mil suscriptores y este aparte no había ningún ningún actuario del juzgado federal acreditado ahí para el auto de corte que pudiera haber habido de tal manera que estamos claramente ante un caso no solamente eh, pues claramente de, de, de, de ataque a las vías generales de comunicación de, de, del alcalde. Bueno, cuando uno se da cuenta de esto, no necesita perder la señal, no necesita ser suscriptor de Megacable. Y si no, para ello habría miles de gentes que están en esas condiciones y podrían presentar también su denuncia, por supuesto. Pero simplemente el hecho de habernos dado cuenta de eso, de haber visto el video en Facebook, es suficiente para correr con el Ministerio Público Federal y decirle, oiga, andan cortando los cables. Es más, ya los cortaron. Y miren, aparte, aquí están todas las notas y aquí está el video para que vea que el señor fue el que lo cortó. Bueno, ya si sobre eso no se actúa, lo que vamos a ver, y esto es bien importante, Roberto, lo que vamos a ver en plenitud, va a ser la operación del pacto de impunidad que existe entre, para, hacia los gobernantes. O sea, los políticos y los gobernantes de este país están amparados en un pacto mafioso, que es el pacto de impunidad, en el cual por vía penal o, o por otras vías judiciales no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Este es un caso de alta profundidad para la política del Estado y para el asunto federal de telecomunicaciones. Es un caso que lleva a profundidades muy, muy, muy, muy este, oscuras, porque se revelará con toda claridad ante un caso en donde todos nos dimos cuenta, toda la ciudad, todo el pueblo se dio cuenta que cortaron los cables este, del servicio de internet y que nadie va a hacer nada y que el señor pudiera quedar impune ante un caso tan palmario, tan patético como este, eh, este aparte de todo eh, grabado y publicitado en la red de Facebook. Ese es mi punto de vista. Eh, Tienes apagado tu micrófono Guillermo. Sí, perdón, te estaba dando la palabra. Perdón. Ah, muchas gracias, este, sí. fue una comunicación no verbal. Bueno, antes de nada, pues muy buenos días a todos. A Guillermo, al notario 54 de Irapuato, a Carlos Arce, a María Dolores eh, Montenegro. Bueno, pues aquí básicamente, sin ser reiterativo, estaríamos hablando que el hecho que eh, se consumó en una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, fue pues básicamente la, el corte y la cobranza por 35 eh, millones eh, de pesos de adeudos. Eh, la manifestación del adeudo es eh, por el uso de la vía pública. Eh, revisando eh, los requisitos que solicita el municipio para uso de vía pública, eh, es, lo pueden revisar por internet ahí se señala eh, no se señala más bien eh, aspectos de vías de comunicación habla de cobro de uso de vía pública por metro cuadrado más sin embargo en la parte del reglamento estatal de derechos productos y aprovechamientos ahí se señala un procedimiento administrativo procedimiento administrativo eh ...para eh, la recuperación de un crédito fiscal que es previamente eh, efectuado con una liquidación por parte de la tesorería eh, municipal. Okay. Eh, la empresa argumenta que en este procedimiento administrativo no fue notificada, que la acción de corte fue de carácter ilegal y que no se consideraron el marco jurídico eh, federal relativo obviamente a la concesión por el goce, uso y aprovechamiento de las vías de telecomunicación que justo revisando los requisitos de la propia concesión nos damos cuenta que la participación por convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal eh, corresponde la cobranza al propio municipio mediante la creación de algún fondo de participación porque no puede tributar doblemente un derecho de carácter federal y eh, la parte eh, de un derecho federal cobrado por el municipio. Bueno, ahora revisando eh, esta concesión, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir evidentemente la eh, solicitante y en este caso la congruencia y uso del, del suelo es una facultad de carácter municipal. Eh, obviamente para entender la parte de la liquidación de cómo se llega eh, a esa cantidad, pues a mí se me hace muy complejo, es decir, como estás midiendo por metro cuadrado, no tienes una disposición jurídica municipal ni estatal, cuando en la práctica la contraprestación de una concesión eh, por el goce, uso y aprovechamiento de telecomunicaciones corresponde obviamente a la federación, ¿no? Bueno, ahora, para esto es recomendable que el auditorio revise el registro público de concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una eh, plataforma pública, y ahí podemos revisar eh, qué tipo eh, de concesión eh, tiene precisamente Megacables. Estaba revisando el Diario Oficial de la Federación para los requisitos de las concesiones de recursos orbitales, concesiones de recursos orbitales para uso comercial y concesiones de recursos orbitales para uso público. En este mismo diario vienen todos los requisitos y se señala la congruencia y uso del suelo. Una cosa son los derechos, productos y aprovechamientos, otra cosa es el cobro por el uso de vía pública y otro eh, derecho es por el uso orbital de la vía de telecomunicaciones y las frecuencias. ¿no? Bueno, en ese sentido, pues, este, eh, sin tratar de ser muy técnicos, eh, en términos de marcos jurídicos, sino que la gente logre eh, entender y no ponernos atrás de nuestro disfraz jurídico de una manera muy sencilla, de una manera muy amigable, evidentemente que hay un eh, abuso de autoridad o una falta de información de sus facultades, ¿no? ¿En qué, ¿En qué sentido? De que no hay una resolución, nunca se presentó la propia resolución del juez. Este, en el cual le autorizan y señalar que se revise también el procedimiento administrativo de los derechos a nivel estatal señala precisamente la notificación hasta llegar obviamente al procedimiento de embargo remate que normalmente son procedimientos que van de uno a dos años si tenemos abogados muy eficientes no sería mi comentario en términos de eh, direccionar eh mi aportación eh, en relación a esta prueba documental que se tiene en los videos de un acto de carácter irregular por el alcalde actual. Pues sí, yo creo que, yo creo que tenemos derecho de tener autoridades que hagan las, eh, realicen sus funciones con apego a la legislación, no que para poder ejercer su autoridad, tengan que violar la ley. Yo no quiero tener de esas autoridades. Eh, yo los quiero invitar a que pongamos a la disposición de los ciudadanos un machote para que puedan presentar denuncia también todos aquellos que, que quieran denunciar el hecho y también que hayan sido afectados. No sé qué opinen los, ustedes, compañeros. A ver, pide... Eh, la propuesta tuya es valiosísima, pero sí le pediríamos, con todo eh, humildad, porque no es otra palabra, al, al, profesor, al maestro Saucedo que nos apoye en este momento. Es fundamental el Estado de Derecho. Si no nos apegamos al Estado de Derecho, estamos perdidos. Hoy ah. oí en la mañana, en el radio, y ayer oí en las redes, leí. No lo leí y no te escuché que habíamos una serie de amargados en el observatorio de Guanajuato, que porque los veían corridos los partidos políticos, por <risa> lo menos en mi caso no me han corrido ni del mío, estoy pero, ahí sí. por lealtad y porque me odio los chapulines, detesto y vomito los chapulines, pero no me han corrido. ¿Y los colorados? ¿Los chapulines colorados? Bueno, a dónde voy con este comentario es que el observatorio está compuesto por ciudadanos con diversa ideología, la cual es respetable, pero es la primera vez en la ciudad de Guanajuato, en muchos años, que se junta un grupo tan plural, tan abierto, que nos criticamos entre nosotros a en la asociación interna, que discutimos las ideas y que hicimos algo que vimos que era una violación al Estado de Derecho. Y fuimos a buscar un abogado excelente, valiente, que sabe de derecho como es, Saucedo, y se presentó además por dos ciudadanos guanajotés, que no son amargados, que no están en el metro sigiliceo. Esto es para aclaración, ¿no? porque basta ya que nos quedemos callados de los ataques de insulsos de esta gente. Hoy el programa tiene muchas vistas, tiene ¿eh? muchos alcances. pues yo sí quisiera que la gente que quiera denunciar, que se le va a prestar el bachete, sea asesorada por Saucedo para que no fracase la denuncia. Si no, que va a ser, si a ustedes que fueron ayer le dio una vuelta, ya Saucedo cuando fue a presentar de Arnoldo Cuellar, la fiscalía del la, la, la, Estado, o sea, la gente cuando mueren la cintura, la patean. Por eso pasa lo que está pasando. El Estado de Derecho lo pasa por el arco del triunfo. Por eso necesitamos ese apoyo de, de, de Roberto Saucedo y de valor que tiene el observatorio, es decir, convocamos al que se quiera denunciar, conforme a la ley, este acto delictivo que se cometió. Ese es el detalle. Con esto termino mi intervención. Y muchas gracias una vez más, y a Saucedo, muchas gracias por tu apoyo. ¿eh? Carlita, por favor. Carla. Gracias. Este, sí, pues eh, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Saucedo por estar compartiendo con nosotros esta información tan importante. En lo particular, yo soy un ignorante del derecho, pero me da mucho gusto que existan personas proactivas que están haciendo estas aclaraciones al respecto, eh, me voy a permitir compartir un, una, public, bueno, una publicidad que encontré ayer cuando fui al súper, porque a mí me encantaría saber eh, cuáles son las lógicas de motivación si esto es un delito federal que se está haciendo y por qué ahora donde quiera vemos Total Play, te falló tu mega, mega internet, o sea no falló, no fue una falla del mega internet, aquí fue un delito que cometió nuestro alcalde. Y ahora, ¿cuál es la lógica de motivación o la conexión? Ahora se les va a dar concesión a, a la vía pública para que usen, bueno, estos son por fibra óptica, pero ¿qué, ¿qué viene? Ahora, hay otras cableras que también tienen un adeudo. Ahí está el señor que estaba patrocinándolo y también, él tendría, también a él le van a cortar el, el cable ¿o, o ¿qué va a suceder? Como ciudadana me quedan muchísimas dudas y me gustaría que esas dudas fueran resueltas. Porque este señor, eh, pues Navarro, va a comenzar otros tres años de gobierno y estamos viendo aquí que si no ponemos de nuestra parte como ciudadanos, va a ser un gobierno autoritario y un gobierno en el cual no tenemos un gobierno bot botín nuevamente y en el cual los ciudadanos no importamos. Más del 20% de la población total de Guanajuato se quedó sin un servicio, sin previo aviso, Personas que trabajan, que estudian, que tienen sus actividades eh, con el contexto en el cual estamos viviendo actualmente y, y no se vale que solamente por decisiones estúpidas de un alcalde que no tiene eh, ni la empatía ni la capacidad y que ahora también es un delincuente, porque así se les llama a las personas que hacen delitos, delincuentes, haga este, este tipo de, de cosas con la ciudadanía. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Sí, gracias, Carla. ¿Quién más? Carlos. Sí. Gracias. Bueno, estábamos viendo aquí lo de megacable. Es muy interesante lo que puso eh, Carla. A ver si lo vuelves a poner. Por favor. Este, porque tal parece que esa es la posición de, de megacable. Pues, este, estos cinco puntos, eh, pues, diciendo que, que no es un que, no, que, que, que la, el, el asunto no es legal, no se procedió legalmente. Por lo tanto, está eh, dentro del, lo tipi, de la conducta tipificada en el artículo 306 de la Ley Federal de, de, de Telecomunicaciones. Eh, pero yo quería llamar la atención sobre un dato que salió, una serie de datos ahí que colaron, en donde dijeron que había habido una larguísima negociación entre Megacable y el, el municipio, en donde habían acordado este asunto de irse a la vía civil, que ya lo explicó Saucedo, este, para ver si les pagan, porque es un litigio, es el primer asunto donde se prenden los focos rojos de esta cesuda de esta negociación que se llevó a cabo. Pero quiero llamar la atención sobre lo otro, porque eh, dijeron que habían conseguido que les donaran patrullas que les dieran cobertura de Internet en varios parques y jardines de Guanajuato y que les donaran dos computadoras muy grandes, muy este, muy potentes para el C4 de la policía de Guanajuato. Quiero llamar la atención sobre eso. Porque eso se llama extorsión. Es una extorsión a una empresa. O sea, estás absolutamente Fuera del derecho. Pero aparte es una extorsión populista. Y voy a decir por qué. Porque se lo venden a la gente como, mira, a los ricos de las empresas ya nos los apergollamos, los agarramos, los acogotamos, les, les cortamos el cable y para volver a conectar ese cablecito nos van a tener que regalar, regalar esto, esto y esto. Esto es algo verdaderamente inaudito, que ya ha sucedido. No es la primera vez que sucede en México. Y lo digo porque en el gobierno federal hubo muchos antecedentes de estos, donde incluso las cámaras empresariales e industriales se quejaron con las autoridades, en este caso con la Secretaría de Economía, de las extorsiones de las cuales estaban siendo sujetos para los permisos diferentes tipos de empresas, este, empresas comerciales, grandes cadenas de supermercados, en fin, que cuando llegaban a alguna localidad les decían, bueno, aparte de pagarnos los permisos, si los quieres, regálanos dos patrullas, regálanos una ambulancia, etcétera, etcétera. Claro, dices, oh, hombre, una patrulla, una ambulancia para esta gran empresa. ¿Qué, qué tanto es eso para la Comer o para Walmart, por ejemplo? Bueno, pero si lo, eso lo multiplicas por n municipios, pues se te hace una carga brutal que, por, que, que no está en la ley. Entonces tú, Memo, tú siempre has reivindicado el asunto de ese, de ese principio que ¿qué dice, ¿qué es lo que puede hacer la autoridad? Solo aquello para lo cual está facultado. ¿Y no tiene facultades para eso? Pues eh, es una arbitrariedad. No, no. No, no, no tiene, no, no puede hacerlo. Sí, es la diferencia entre la autoridad y nosotros los ciudadanos. Nosotros pusimos una denuncia porque no está prohibido, es más, es un deber hacerlo. En cambio, la autoridad puede ser que tenga una idea genial, pero si no está en la ley, no la debe de realizar. ¿Por qué? Porque por certeza jurídica, porque los ciudadanos sabemos que la autoridad no va a hacer nada que no está previsto en las leyes. entonces eh, Ese es, eh, yo siempre estoy dando lata con eso, porque normalmente a la autoridad eh, se le olvida también otro principio, que todo lo que haga lo tiene que fundamentar y motivar. Muy, ya, y muy, las autoridades muchas veces hacen muchas cosas y no fundamentan ni motivan. Es más, no existen leyes que los apoyen. ¿no? Ahora, aquí dirían... No, pero mira, lo que está sucediendo realmente aquí es un acuerdo que llegamos, un acuerdo de buena fe que llegamos con, con la empresa cuando le acaban de cortar los cables que le urge reconectar y es ahí donde la agarran para hacer un acuerdo por medio del cual me vas a entregar esto y esto y esto y esto y, esto y podrían ponerle todavía ahí más lo que se nos ocurra dentro de las próximas semanas. Es absolutamente ilegal, es arbitrario, es, ali, es, es, es este, ilegal y que aparte puede asustar a los empresarios, porque ahorita comienzan con eso. Pero luego cuando quieran otro tipo de permisos, oye, pues aprovechando ya que vienes aquí, que nos quieres tanto, pues regálanos otras dos patrullas y regálanos esto. Es extorsión. Unos, un, unos uniformes y luego le dices a la, a la gente que normalmente le parece muy bien eso. ¡Ay, qué bueno que nos regalen! Digo, toda esta, esta cultura del regalo de, de, de, de, de las dádivas es muy lesiva para, para el funcionamiento correcto de la sociedad. Eh, de tal manera que hay que llamar muchísimo la atención de esto y sobre todo porque estamos ante un caso clarísimo de extorsión a una empresa. Puede ser, puede ser un cablero que no, que no nos guste. Bueno, hasta ese cablero también, pues lo pueden ahí agarrar y decirle, ah, ¿sabes qué? ¿Quieres seguir aquí? Pues hombre, pues ahora regálanos este chalecos, chalecos, este antibalas para nuestros policías. Eso pues está muy bien. Pues no, no está bien. O sea, nadie puede andar cobrando ni exigiendo a los particulares una serie de cuestiones que no están en la ley y que no están especificados, y más en el caso de dinero. Todo esto está especificado en la ley de ingresos, sabemos qué derechos se pueden cobrar, cómo se deben de cobrar, y eso es a lo que estamos obligados los particulares, para comprar todo lo demás, para eso está el presupuesto. Ese es el presupuesto del municipio y los, las partidas federales y las estatales y todo, pero no para andar acogotando a los empresarios y a los ciudadanos para que les anden regalando cosas. Yo quería tocar este tema que creo que es muy importante. Sí, es importante, sobre todo para el observatorio, que nos toca estar viendo qué hace la autoridad. Claro, gracias, Carlos. Sí, Piri. Mira, yo creo que ya vamos a cumplir una hora. Esto es excelente porque el programa corto, preciso, ha ilustrado a mucha gente, mucha gente, hay que ver con Lolita cuánta gente nos ha escrito, pero lo importante diría Krill, aquel brillante panista que estuvo con Fox, el sospechosismo, hay que ver, Saucedo, si el hotel Valenciana no está lleno de megacable, como sospechosismo, digo, ¿eh? que fue ahí, pero entonces cuántas preventas pudo haber sacado este par de individuos, el presidente municipal y su titular del medio ambiente que es, son distinguidos, como dijo mi maestra Carla Blum, en corrupción son bárbaros en corrupción, entonces hay que ver qué más les saca por abajo de la cortina ¿no? siempre habrá algo atrás de ellos ese era mi comentario, me encantó el programa muchas gracias en, en media hora nos despedimos gracias gracias pues. y sí, aquí está con nosotros Francisco Montiel también, ya por fin nos acompañó. Gracias, mi amor. No, buenos días, ya hay tardes. Estuve escuchando desde hace un buen rato, casi desde que inició la transmisión de esta sesión, sí. este, los comentarios, y a mí me interesa mucho señalar que no nos mueven fines políticos que en el observatorio tenemos interés ciudadanos porque el fin político persigue el poder y nosotros como movimiento ciudadano lo que pedimos es el poder de los ciudadanos. Entonces, me parece que este esta esta situación está marcando todo un este precedente en donde los ciudadanos decidimos seguir siendo pasivos y decidimos actuar de acuerdo a lo que el estado de derecho establece. Entonces, sí me parece muy grave que tengamos como gobernantes a personas que se especializan en la coacción o la extorsión y además en actuar totalmente de manera arbitraria de acuerdo a como les parece que así es como debe gobernarse y no ceñirse a la al, al al respeto a la ley que cuando protestaron el cargo se comprometieron a cumplir y a hacerla cumplir. Entonces, por más que uno le busque este, otro tipo de elementos a esta decisión que dañó gravemente gravemente a interés ciudadano, pues nosotros como observatorio estamos yo creo que en todo derecho de poder expresarlo y utilizar estas herramientas de las redes sociales para darlo a conocer desde nuestro punto de vista no está obligado nadie a coincidir con nosotros ni a, ven, ni a comprarnos una idea que nos te en venta lo que nos estamos promoviendo es que nos ajustemos al estado de derecho, que los gobernantes se ajusten a lo que la ley les establece como sus atribuciones y también como sus responsabilidades, y que cuando haya en un momento dado una violación flagrante al estado de derecho, pues se denuncie y que la actualidad la autoridad competente actúe en consecuencia. Es tan triste el caso de nuestro país en donde la ley a veces solamente se usa con fines de carácter punitivo y para castigar a los adversarios. Yo en realidad no tengo ninguna cuestión de tipo personal, ni de tipo gremial, ni partidaria, ni profesional, con el alcalde y su ayuntamiento. Pero sí me parece muy grave que él mismo, haciendo un alarde de una fuerza pues hasta diría yo excesiva, se haya ido a hacer una labor para lo cual tampoco está, está, está capacitado. Yo no sé qué tanto sepa él de manejo de conexiones y de cables, pero el antecedente que tengo es cuando se fue a Ashland, de bombero voluntario. Entonces, el hombre lo que busca es un protagonismo verdaderamente penoso y ya basta de que en Guanajuato estemos este, siendo gobernados por alguien que está cada vez con menos autoridad moral y menos capacidad profesional y ética para hacerlo. Ahí dejaré el comentario. sí Lolita quede hablar y luego Piri, por favor. Okay. Bueno, no sé si, si eh, sería importante que Piri hablar antes que yo, porque si hay vale. comentarios, yo lo iba a decir, hay comentarios muy importantes y, y nos gustaría leerlos para que aquí el licenciado Saucedo Pimentel, los los los, este, Escuche. Los, los conozca. Eh, Piri, yo creo que eh, este habla tú un, primero. Un dato que me acaba de llegar, perdón, Lolita, para tus para tus apuntes. Me acaban de confirmar, ¿Así como De hecho, tiene razón, licenciado. Acaban de contratarme contratar cable para el valenciana. Me lo dijo la chica que le hizo el contrato. Así me lo acaban de llegar. ¿Oíste Saucedo? Entonces mi sospechoso no lo ha perdido. <risa> Fíjese, con datos. ¿Dónde? Otra vez. De hecho, tienes razón, licenciado. Acaba de contratarme Mega Cable para el Hotel Valenciana. Me lo dijo la chica que le hizo el contrato. Me lo acaban de mandar ahorita. Eso les demuestra que el, el observatorio pega en donde pega. No pasa, no pasa. Adelante, Lolita, ya te lo pasé. <risa> Efectivamente, bueno, para quien no sabe. Este, porque ya lo hemos repetido, el Hotel Valenciana, su dueño es nuestro querido y flamante, y ya lo describió más que bien una Carla Piñón, el licenciado Roberto Saucedo Pimentel, y ahorita acaba de rematar perfectamente bien nuestro querido Paco Montiel. Efectivamente, esas son las personas que se eligió para presidente municipal. Que no tiene no tiene el conocimiento actúa de manera arbitraria es corrupto así como él piensa que puede comprar votos con sus dádivas dando sus estufas ecológicas y sus calentadores él piensa que así también va a recibir por parte de la cablera esas dádivas y pues yo creo creo que no le ha funcionado eso a él muy bien en esta en esta ocasión con la cablera pero ya contrató ya contrató mega, mega cable a ver si este con eso le bajo una rayita a Megacable. Le invitamos a Megacable también a que a que él, él sea honesto y por favor demuestre realmente que es una empresa honesta y que respalde la suscripción de todos, de todos, todos sus usuarios. Yo creo que es importante que la cablera este, haga, haga una denuncia por todo esto. Bueno, eh, pues ya, ya comentaron. Oye, no, perdón, perdón, Lolita, perdón de interrumpirte, pero es que esto que acabas de decir es bien, bien importante, Lolita, es muy importante. Este, nos centramos mucho en el caso de, del alcalde, Digo, ya conocemos, es de una tras otra, tras otra, tras otra. Realmente lo que nos augura esto son unos próximos tres años, que bueno... Este, vamos a estar muy ocupados con, con un personaje de este, de, de este tipo y de esta calaña. Pero lo que tú acabas de decir, yo creo que abunda muchísimo. El asunto de la cablera hay que tratarlo, es muy importante. O sea, porque primero la cablera este, se ve sorprendida y su reacción tal parece inicial es, pues a ver qué me piden, a ver qué les doy y a ver cómo resuelvo esto bajo, tras bambalinas este con el más bajo costo posible para mí. Eso es corrupción. Eso es corrupción. O sea, la cablera tiene que hacer a, este tiene que ajustarse a que las cosas se hagan conforme a derecho. Lo otro es corrupción de parte de la cablera, no solamente de parte de eh, las autoridades que están exigiendo. Uno propone y el otro paga. Esa es corrupción. No, aquí sí, la cablera tiene una alta responsabilidad. Si no debe el dinero, creo que ya lo está diciendo ahí, hay que pedirle a Carla que vuelva a poner la, la posición de megacable, porque seguramente ahorita vas a leer una parte que dice, no, pues es que la cablera sí debe dinero. La cablera dice que no debe dinero y que se hizo todo sin, sin sustento jurídico. Tiene pagado al día todos los impuestos y contribuciones que la ley le exige. Punto. Eso dice la cablera. No reconoce que deba absolutamente nada. Ok, pues si no debes nada, no tienes que dar nada. No tienes por qué andarles dando cuestiones ahí este, que te están exigiendo en, uno, en un momento de apremio. En el momento en que te acogotan, entonces vas y les ofreces cosas. No, al contrario, hay que denunciar a esas autoridades. Este, hay abuso de autoridad en todo caso, en este caso también, habría que verlo con, con Roberto. Pero bueno, es muy importante la posición de la cablera y de las cableras y de todos los, los, los empresarios. La corrupción no es una cosa que se da nada más en, en las autoridades. Es, es, es un flujo de ida y vuelta entre personas, empresas y autoridades. De tal manera que hay que cancelar ese, ese flujo de un lado y del otro. Y aquí sí tiene una grave responsabilidad Megacable. Megacable no ha intentado hacer nada contra ellos. Somos los ciudadanos los que estamos protestando y presentando denuncias y Megacable ya nada más saca un, un, este, una información y ya con eso nos quedamos porque pues ya por lo pronto ya conectaron... Sus, sus, sus cablecitos, aunque les ha, los hayan dejado no sé cuántas horas o un día sin el servicio de internet y de Netflix y de todo lo demás. Qué bueno que lo tocaste, Lolita. Muy buen punto. Sí, Javier, sí. por favor. Gracias, Carlos. El sí, micrófono, gracias, Javier. Javier. Bueno, habla. Sí. Perdón. Va, va a hablar Javier, Lolita. Eh, mira. Eh... Ah, ok, adelante, Javier. El, el, el concepto de fundamento para la realización del, del corte, básicamente es el uso de vía pública. Si nosotros nos vamos a cómo consigo yo un permiso de, de, de uso de vía pública, no sé si se está viendo. Sí, sí se está viendo. Aquí está eh, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento costo de 113 pesos por metro, o fracción de construcción de escaleras, ampliación de banquetas, etcétera. Pero no veo el concepto de telecomunicaciones ni el concepto de cableado, eh, y aquí está obviamente los requisitos que solicita, y el costo, evidentemente, por metro cuadrado, aunque en el, en el en el concepto del permiso señala, deja algo eh, pues sin claro, ¿no? Porque no se ve en dónde, bajo qué conceptos se va a hacer la liquidación, ¿no? Ese es por el lado del permiso municipal. Ahora, en cuanto a la parte estatal, en cuanto a los derechos, porque me pareció muy interesante el planteamiento original del eh, abogado Saucedo, comentando que normalmente este tipo de derechos, cobro de derechos, mediante un procedimiento de ejecución fiscal, se debe de efectuar efectivamente en los tribunales, pero habría que ver y revisar eh, las obligaciones eh, del concesionario a nivel del pago de los derechos. Si él está aseverando eh, mediante un escrito público que no se firma más que con el logo de la empresa que efectivamente está al corriente del pago de los derechos o, o más bien de los impuestos sin señalar la parte de los derechos por el goce por el uso por el aprovechamiento y quizá por el disfrute ¿no? de, de, de las vías de telecomunicaciones ¿no? entonces ahí hay un concepto poco claro en cuanto a la parte de la, del accionar de quien hizo la liquidación, en este caso la tesorería, habría que ver eh, cómo efectuó la liquidación. Si se apoyó en la parte supletoria eh, de la parte de los aprovechamientos eh, del gobierno del Estado para los municipios y por qué si el propio reglamento le señala el procedimiento eh, de ejecución fiscal que debe llevar a cabo, es decir, eh, no notificó, aparentemente, yo no soy autoridad ni soy el juez del juzgado, sino simplemente estoy analizando hechos, ¿no? Y esos hechos me conllevan a que hay una contradicción en la parte propia de la liquidación de los adeudos. Si, no, si va a realizar un procedimiento de ejecución fiscal para el cobro, pues tiene que tener muy claros los conceptos de liquidación, ¿no? Si no, pues se lo van a votar. Yo Gracias. Ángel, Ángel quiere hablar, Ángel, Ángel. Y luego, Carlos. A ver, perdón, sí, es que es, es como, como lo comenta, como lo, me, lo comenta Javier, es que esto no está nada claro, sobre todo porque se está hablando de unos derechos de uso de suelo. Eh, y yo no sé cómo tengan ahí el contrato o cómo esté regulado de alguna forma legal el uso de suelo en cuanto a los postes, sí, porque todos nos vamos con esa idea, ah, es que están utilizando los postes, pero en realidad, si nosotros analizamos y revisamos el cableado de, de megacable, están sobre los postes de Comisión Federal de Electricidad, o sea, no hay postes de ellos. ¿sí? E inclusive al menos, Comisión Federal de Electricidad, al menos yo así lo veo, perdón. Que inclusive complementando Comisión Federal de Electricidad, eh, ya eh, eh, sacó una concesión pública para la utilización de sus postes con transmisión gratuita de internet, como comentario, Así ¿no? Perdón. Así es, pero aquí, o sea, ¿cuál es la, cuál es la relación entre el ayuntamiento, su, su legislación, eh, el, para usos y destinos del suelo, de usos de suelo, este, el, el, el, la, o sea, las el permiso en sí por poner un poste, o sea, no concuerda pues con los lineamientos que tenemos ahí, que es lo que acaba de, de mostrar Javier, o sea, todo está muy confuso, ¿sí? Es más bien un pleito como entre dos, es un yo te doy, tú me das, no te doy, no te dejo, no, no. o sea, no, no entendemos realmente cómo está ahí asunto, es ¿no? No lo entendemos, o sea, es, es a lo que voy, o sea, y, y, y realmente... Como no está claro todo esto, o sea, pues van y le cortan el servicio a miles de gentes que estaban trabajando, que estaban impartiendo cursos, que estaban tomando cursos, o sea, es una pérdida de tiempo y de la suspensión de un servicio que el ciudadano tiene contratado. Sí, que, sí mi querido Ángel, pero el que tú no sepas y yo no sepa de cierto tema, no... no faculta a la autoridad para hacer lo sí, que se le pega la gana, sí lo no la, la autoridad tiene que buscar a los expertos no a ti ni a mí que no sabemos no, no, sino no a los expertos no. que lo asesoren para hacer las cosas conforme la ley Sí, así es, ahora te voy a sancionar o me debes tanto, sí, bueno que demuestre por qué es tanto, ¿no? o sea, porque el uso del suelo o sea, en realidad ellos están utilizando los postes de comisión o sea, ellos no están poniendo una postería en todo Guanajuato donde tenga que decir, bueno, yo lo estoy poniendo aquí y sacamos los centímetros cuadrados por cada poste y entonces los convertimos en metros y eso es lo que te cuesta. Ahí es de, desde el principio es donde yo no entiendo, ¿eh? Desde la primera vez que hicieron los cortes, que fue por acá, por el lado de, de, de San Javier, ¿sí? De Dos Ríos, hace ya algunos años, y yo decía, bueno, pero el uso de suelo, ¿de qué? Si están utilizando postes que ni siquiera son de ellos, ¿no? Ahí vienen las confusiones y, y legalmente cómo le cobras. O sea, yo no entiendo cómo le cobras. No, los expertos saben, Ángel. Nosotros ¿Sí? no, ¿Sí? pero los expertos sí, y el presidente municipal, igual que nosotros, tampoco sabe, porque si supieran, hubiera hecho lo que hizo. Así es, estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Carlita, por favor. Carla. Gracias. Como comentario y con respecto a lo que están hablando de los postes, a mí sí me gustaría poner también sobre la mesa las condiciones en las que están los callejones, en las cuales yo no sé por qué ahorita está tan preocupado por el uso de la vía pública, cuando desde hace años, por ejemplo, este es un caso que tienen los vecinos de Guijas, en el cual se ha dado eh, aviso y se han dado muchos reportes en cuanto a la condición de los postes de Megacable, de Comisión Federal, de un montón de empresas que están colgadas, de, de postes que están poniendo en riesgo a la población. Los postes están casi caídos y ya fue a protección civil a hacer el levantamiento, ya giraron oficios al director de ordenamiento y medio ambiente, este, de ordenamiento territorial y medio ambiente. Eh, hace poquito le tratamos de dar seguimiento a esta situación y simplemente no hay respuesta del de ingeniero Zárate. Entonces, pero yo vi a este mismo ingeniero ahí eh, cuando se hizo el corte de, de megacable por el adeudo, entonces es algo tan ridículo y tan contradictorio por parte de nuestras autoridades, entonces ¿cuál, cuál es la función realmente o qué es lo que están haciendo? ¿qué tipo de gobierno tenemos? ¿no? Solamente para ponerlo en la mesa y para que veamos que no saben las atribuciones que les corresponden y en, las, en aquellas en las cuales hay incluso desde el ayuntamiento oficios de protección civil, se le han enviado oficios de todas las dependencias, de Comisión Federal, de todos lados, no hacen nada. Entonces, nada más para que, que quede ahí como antecedente. no Gracias, Carlos. Carlos Arce. Sí, yo creo que, a ver, este, porque si no nos hacemos muchas bolas. Entonces, el asunto jurídico está muy claro. El asunto es si podía o no cortar los cables. Esta es la primera parte del asunto y es claro que no podía cortar los cables y el cortar los cables significó un acto que es un delito, que es el ataque a las vías generales de comunicación. Punto. Ese es, ese es el tema que estamos tratando. Detrás de esto ya vino la parte esta de chantaje y de extorsión a las empresas y, el, y lo otro, si debe o no debe. Bueno, este, si debe que le cobre y si no debe, pues no, no le va a poder cobrar. Yo sinceramente, como exfuncionario federal, les digo que no les va a poder cobrar. Y conozco de telecomunicaciones, pero bueno, ahí los dejo porque no voy a andar defendiendo cableras ni mucho menos, pero ellos tienen bastantes buenos abogados que seguramente van a encontrar exactamente la clave de todo esto, que no se ha mencionado aquí, que yo la conozco y que está ahí, está en la legislación, pero ese es un asunto absolutamente federal. Absolutamente federal. Miren, el antecedente. En la otra cablera, cuando le cortaron hace no sé cuántos años, pues no pagó y le restituyeron el cable, ¿no? Volvieron a conectar y tuvieron que conectar muy rápido. Entiendo porque hubo un amparo que los obligó a, a conectar. No denunciaron el caso y ahí se quedó el asunto. Ahora sí está denunciado el caso y ya tuvieron que, que conectar. Pues si no les habían pagado, de todas maneras tuvieron que conectar. Mira qué curiosidad, no? Entonces ese es el asunto. Entonces eh, tengamos muy claros los los espacios. Un espacio es la parte del cobro que se arregle la cablera y, y, y, y, el, y el municipio, que está haciendo una trampa porque está diciendo que es un aprovechamiento, pero realmente lo que es, es un derecho por aprovechamiento de la vía pública. Los aprovechamientos no son eso que ellos dicen, que los aprovechamientos son las multas, son los intereses, pero no eso. Bueno, entonces ahí hay un, ahí están mezclando unas cosas muy raras. Punto. Eso es una, una cuestión. Lo otro es andar chantajeando a las empresas, que ya di mi posición y creo que es muy claro. Y lo que más interesa a los, a los ciudadanos, lo que les interesa ahorita es tener sus servicios de Internet. En este momento, en este tiempo, no tener Internet, pues prácticamente es borrarse de la vida de todos y más bajo pandemia. Es un derecho humano el acceso a Internet ya está así. De tal manera que no se puede obviar este derecho, incluso porque se deba dinero. Entonces no pueden andar cortando a las cableras o otro tipo de señales de televisión, de lo que sea. No se pueden cortar en esta época digitalizada. Esto es con lo que debe de quedarse la ciudadanía. Es muy importante que lo sepan. Y que sepan sus derechos. No les pueden cortar estos servicios vitales, sobre todo en, en tiempo de pandemia. Gracias. Javier. Sí, mira, yo este, un poco complementando eh, la parte eh, del proceso que debió haber efectuado legalmente eh, y poniéndome en, en los zapatos de un tesorero, yo hubiera revisado eh, la parte... Eh, relativa a los derechos, que por aquí me voy a permitir proyectar algo, que es la ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, si ¿Sí se alcanza a ver. Sí. Ahí nos habla de eh, los ingresos son contribuciones, productos de aprovechamientos y participaciones. Si son aprovechamientos federales, tienen que estar vinculado a un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Ahora, para hacer esta recuperación de este adeudo, en la página 30 de este, eh, de la ley de hacienda de los estados y municipios, no señala todo el procedimiento de ejecución fiscal. O sea, elemental para cualquier eh, recaudador eh, federal, estatal o municipal. Eh, revisar la parte de las facultades y definir claramente la tipificación del crédito fiscal. Página 30. A ver si es cierto. 25. Del procedimiento de ejecución fiscal. Prácticamente eh, son las facultades tanto federales que están plasmadas en la ley de ingresos de la hacienda pública para los municipios del estado, que tienen que cumplir con todo el procedimiento administrativo de ejecución, hasta llegar al embargo, la factura, digo, la, la, el remate, que es todo un procedimiento importante. ¿no? Obviamente, ni siquiera están hablando de la existencia de un crédito fiscal. Y, si, y obviamente si esa liquidación trae eh, eh, recargos acumulados, pues simplemente va a ser todo un problema en la parte de la recuperación por parte de la hacienda municipal. Entonces yo entiendo que Guanajuato es el lugar de genios financieros, pero como diría un controlador de hacienda, échate ese trompo a uña, ¿no? Concluí muy, este, muy jocosamente mi participación para romper un poco eh, Gracias, Javier. la solemnidad, ¿no? Sí, Lolita, por favor. Ok, bueno. Pues nada más para que para las siguientes elecciones nos fijemos por quién votamos. La y, eso que, y eso que hicimos un filtro ciudadano y que que les pusimos todos los antecedentes de cada uno de los que estaban este, ahí participando. Y pues bueno, pero yo creo que la gente no entiende y volvemos a tropezar con la misma piedra. Y sí, la verdad, sí es, un, sí es una piedra, pero piedra, piedra, lo que se llama. Ok, Milky, Milky, Mickey, Milky, Mickey, Mickey, Mickey dice Paco Robledo. Pero entonces la empresa también miente por si sí debe ese dinero debería reconocerlo ante sus suscriptores. Jaime Cruz Arredondo dice, para transparentar este litigio, ¿por qué no invitan a ambas partes a ventilar públicamente este asunto? Eh, dice, pero entonces la empresa también miente. Y si es arbitrario o extorsión del gobierno, pues que la empresa no entreguen las patrullas ni nada. Eh, Lulu Romero dice, menudo lío se metió por no saber de leyes. Nuevamente Paco Robledo dice, también deberíamos hacer notar que la deuda viene de hace muchos años, de los corruptísimos gobiernos priistas, de los alcaldes Luis Gutiérrez y Edgar Castro. Socialmente debemos difundir esa información. Eh, Leonora Villegas hace bien dicho, Francisco Montiel... Y Miki Miki dice, me interesa denunciar. Jaime Cruz Arredondo dice, son todas las cableras que muestran públicamente su compromiso de pago y ya que se dejen de otorgarles amparo. Nuevamente dice, debe de haber un contrato entre cableras y el municipio, cada uno en su momento donde se estipulan las obligaciones y derechos de cada uno de ellos. Nuevamente Jaime Cruz. A mí me interesa tener internet, pero con empresas que sean socialmente responsables y cumplan de entrada con sus compromisos fiscales. Jaime Cruz dice, ojo Carlos Arce, en la ley de Hacienda los ingresos también consideran, se, también consideran en concepto producto. No sé, esas son las que yo tengo, no sé si alguien más tenga algunas otras. Yo quisiera, perdón, vamos a esperar. yo quisiera, este... ¿Sí? un poco reflexionar, eh, aparte del hecho delictivo, la importancia económica que significa para la hacienda pública municipal. Si el presupuesto de ingresos del ejercicio 2021 contemplaba aproximadamente eh, 600 millones por ahí en la ley de ingresos, eh, lo curioso del caso que no está considerando los créditos fiscales que debieron haber sido ya... Eh, tipificados como crédito fiscal. Estamos hablando de que son 300, eh, son 110 millones eh, de una cablera, más los 35 millones son 140 millones, 150. Es una cantidad muy significativa para la economía de la hacienda pública eh, municipal. Entonces, si no lo han hecho, si efectivamente, legalmente, hay eh, un adeudo, pues simplemente tienen que ejecutar el procedimiento correcto, ordenado, de ejecución fiscal con sus actuarios respectivos, hacer los procedimientos de liquidación, meternos en la base de datos de, de bóveda de crédito que se debe ese adeudo, y en función a eso ya eh, generar su presupuesto del año 2022, que va Recordemos que los ingresos y los presupuestos son virtuales porque en la práctica dependen de la eficiencia administrativa de los recaudadores. Puede ser que tengas mil millones, pero si no tienes capacidad administrativa ni tecnológica para recaudar, pues es realmente muy complejo que puedas dar resultados. ¿no? Y con esto, para no hacer largo el asunto, yo concluyo. Sí, gracias Javier. Yo quiero aprovechar este momento. Para, para pasar aquí en la pantalla, eh, el otro enfoque, que es una publicación en donde dice que el Observatorio Ciudadano decidió denunciar al presidente de la capital, Alejandro Navarro, por desconectar a miles de suscriptores de Medicable. Y quiero decir que es errónea la publicación, porque no fue el Observatorio Ciudadano, fuimos Javier Esparza Contreras y yo quienes presentamos la denuncia como ciudadanos no fue el observatorio ciudadano porque para, si fuera el observatorio ciudadano pues deberíamos de cubrir una cierta de un conjunto de requisitos que nos pediría el ministerio público y no es necesario lo puede hacer cualquier ciudadano por eso es que lo hicimos así no fue el observatorio fuimos dos personas que somos miembros del observatorio, pero que en nuestra vida particular podemos hacer todo lo que queramos sin que eso afecte nuestra pertenencia al observatorio, sobre todo porque estamos cumpliendo con una obligación que es la de denunciar la, los delitos que, de los que somos objeto y además nos ha estado asesorando de esa manera el licenciado Roberto Saucedo Pimentel. ¿A quién le pediría, por favor?, si sí, puede intervenir sobre este asunto de la publicación. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente no hay una legitimación especial para denunciar. Eh, cualquier ciudadano puede hacerlo. Da un poco más de legitimación social, si además es un suscriptor, ¿no? Y si además ah. se vive en la capital. Pero en realidad, pues yo creo que un ciudadano de Silao puede hacerlo. Porque es un, es un tema de persecución oficiosa. Un ciudadano de León o de Dolores no tendría impedimento. Ahora, nada más para cerrar eh, mi participación, que, sí. quien desee denunciar, por favor, eh, yo creo que lo que puedo hacer es generar un formato dejando nada más en blanco el nombre del denunciante y enviárselo a quien lo desee, quien lo desee, nada más que se pongan en contacto a través de ustedes, se los, se los mando a ustedes a través de la página, de, de, el perfil, mejor dicho, de Facebook de ustedes o algún otro canal que, de comunicación sí, no, que y nada más se le pone el nombre de la persona que tenga interés, se acude aquí a la delegación en Guanajuato, bueno, a la subdelegación en Guanajuato, que está a un lado de las Fuerzas de Seguridad Pública, y Neuquero Guerrero, en un horario de 9 a 3, no tienen por qué negarse a recibirla, y yo creo que para que efectivamente podamos romper esa barrera de resistencia, simplemente mencionen que ya se recibió la primera, que es la que presentó eh, dos, y, sí. Guillermo Y yo con eso, con eso es más que suficiente. Si, si ya recibiste la primera, pues no hay ninguna justificación para que las subsecuentes sean negadas. Entonces yo creo que de esa manera podemos actuar para quienes tengan el interés de, de, de sumarse a la denuncia. ¿Sí? Te agradezco mucho, licenciado, por todo tu apoyo y participación en este asunto. Gracias a ustedes. Sí. Carlos Arce, micrófono. Sí, una, una reflexión final sobre este tema, nada más. Este Ya ya Javier dijo: según el municipio, ¿cuánto le deben? Una cablera le debe 35, otra ciento y pico. No sé, Total Play, ¿cuánto le debe? Yo quiero verlos, yo, yo quiero ver que le corten a Total Play, que es de Televisión Azteca. ¿eh? Este Va a ser muy interesante esa, esa acción en contra de Total Play, que también le sale de de de deber un dineral. Van a ver cómo aquí las cosas se ponen en, en, en su nivel. Este, va, va, digo, es, es, es muy claro. Pero a ver, demos por bueno que les deben 160, 170 millones de pesos. Si las cableras de Guanajuato le deben todas al municipio una millonada de pesos. Una pregunta bien importante para los consumidores. Yo fui procurador federal del consumidor para los consumidores eh, guanajuatenses de estos servicios. ¿Saben cuánto les va a costar el próximo año el servicio de Internet? Si es que les deben eso las cableras. ¿Ustedes creen que las cableras los va, lo van a sacar de su, de sus utilidades y se lo van a pagar a la presidencia municipal de su bolsa? Si ustedes creen eso, están en un error. Finalmente, todos esos servicios los pagan los suscriptores. Prepárense a pagar Internet a 1500 pesos todo eso es, a ver, todo este diseño, y lo, los llevo a, a, a, otro, a otro espacio de reflexión, está hecho, fue, fue una arquitectura que se hizo para el despliegue del Internet en México. Y el despliegue del Internet en México tenía un problema muy grave y eran los permisos municipales. Y el diseño para los permisos municipales, donde ya... Las cableras, Infinitum, entre otras, dijeron tenemos muchos problemas porque nos extorsionan. Se hizo un diseño para que no tuviera que intervenir el municipio en eso, salvo en casos muy específicos. Por ejemplo, el caso de Guanajuato en las cuestiones relativas a, a, a toda la parte histórica del, del casco, etcétera Ahí hay casos en donde tiene que intervenir. Pero fuera de eso, se sacó prácticamente todo el asunto de telecomunicaciones del de ámbito de los municipios. Ahí se la dejo. Esa es la arquitectura, la arquitectura jurídica que so se tomó en el momento de pensar desde el gobierno federal el despliegue del Internet, que ahora sigue con la nueva banda, con la banda 5G, que necesita muchísimas más antenas, para tener una latencia menor, para que sea más rápido el internet y puedan funcionar, entre otras cosas, los automóviles sin chofer. Bueno, todo eso está por venir. En medio se está metiendo un señor que se llama Alejandro Navarro. Ustedes dirán si nos quedamos en 4G <risa> o en 3G o llegamos al 5G. De este tamaño es el tema para Guanajuato, para la modernidad, para el mundo digital y para los servicios de telecomunicaciones. Gracias. Pues este, yo no sé si ya no tiene Lolita más eh, comentarios del público. Eh, no sé. Sí, hay uno más, nada más. A ver, por favor. Hay uno más, Memo. Sí. De Leonora Villegas. De Javier Esparza tiene razón. Al final, <coughs> perdón, no es un asunto menor entre particulares y gobierno. Es una deuda que evidencia la incapacidad del gobierno municipal para manejar la hacienda pública. No, no, lo evidencia en todo, para manejar <risa> hacienda pública, para bajar recursos, para este, seguridad, para servicios. O sea, es un gobierno que no funciona en absolutamente nada. En mi punto de vista, eso ya es de mi cosecha, ¿eh? perdón. Sí, gracias. Bueno, pues yo hasta aquí voy a cortar esta parte de la sesión del observatorio, vamos a continuar por supuesto nosotros, pero para el público ya terminamos y los invitamos a la próxima semana donde trataremos el tema de el, la ausencia del festival de cine que tenía 25 años de hacerse en Guanajuato y que ya no está. Lo trataremos la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Muchas gracias, licenciado José Roberto Saucedo Pimentel, por su participación. Muy amable. Gracias.